Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos un airdrop de la mano de CoinMarketCap en el cual te puedes llevar 10 dólares totalmente gratis en la criptomoneda Sandbox Además también al final del vídeo realizaremos el sorteo mensual de los Dogecoins en el vídeo que más comentarios tiene en este caso es el juego light night el vídeo que realizamos sobre este juego una auténtica pasada sinceramente si quieres más información te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de videojuegos blockchain tienes un artículo acerca de qué es y cómo funciona el videojuego light night antes de pasar a ver cómo podemos participar en el airdrop, me gustaría destacar la venta pública del token de bit2me la primera de las tres fases se cumplió ayer día 6 de Septiembre. La verdad es que fue un completo éxito ya que se vendieron todos los tokens, todas las existencias que tenían para esta primera fase, en cuestión de minutos. Todavía quedan la 2 y la 3 en las cuales puedes participar. De hecho hace unos días subimos un vídeo en el cual te explicamos de forma súper detallada cómo puedes programar tu compra para no quedarte fuera de esta oportunidad. Para nosotros es la ICO del año con una total diferencia. Llevamos mucho tiempo hablando de Bit2Me y también realizamos el vídeo justo el primer día que realizaron el anuncio de la venta pública y nosotros estamos convencidos de que es una empresa que va a dar muchísimo de qué hablar tanto en los próximos meses como en los próximos años. De hecho, hoy mismo, día 7 de septiembre, han vuelto a hacer una campaña promocional en la cual han llenado las calles de Madrid nuevamente con publicidad de Bit2Me. Te animo a que pases en su grupo y canal de Telegram. También tienes los nuestros abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Y como puedes ver se lo han puesto bastante difícil a los carteristas de Madrid. Me parece una campaña brutal. De hecho, no es la primera que realizan. Lo han hecho ya en muchas otras ciudades tanto de España como de Europa. La verdad es que están fomentando la adopción a unos niveles muy muy potentes y en nuestra web también en satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes toda la información acerca de qué es y cómo funciona el exchange de Bit2Me. También tienes diferentes tutoriales en los cuales te explicamos cómo crear tu cuenta, empezar a comprar o vender criptomonedas. Y también hace unos meses realizamos un vídeo que salimos a las calles de Valencia a preguntar qué opinaba la gente sobre Bitcoin y criptomonedas. Te animo a que lo veas, la verdad es que hay opiniones muy variadas y al final quedó muy entretenido. Bien, y si pasamos a ver cómo recibir los tokens de CoinMarketCap, en este caso es la criptomoneda SAND, ya tenemos varios vídeos en el canal y en nuestra web, de hecho en la pestaña de blog, aquí dentro tienes qué es CoinMarketCap, te explicamos de forma súper detallada cómo puedes ganar distintas criptomonedas. Tenemos un vídeo también en el cual puedes llevarte diamantes totalmente gratis, esto es de forma diaria, te dejaré el vídeo por aquí arriba para que le des un vistazo que posteriormente podrás intercambiar por NFT o por distintas recompensas. La verdad es que tiene muchas campañas, como por ejemplo también da de los airdrops múltiples, constantemente nuevos proyectos que son listados en CoinMarketCap tienen sus propios airdrops, los cuales puedes participar y llevarte una pequeña cantidad de cada una de estas criptomonedas. También te dejaré el vídeo por aquí arriba para que le des un vistazo. ¿Qué necesitamos para poder realizar estos airdrops? Como siempre necesitaremos tener una cuenta en CoinMarketCap. Para ello es muy fácil, simplemente debes ir a CoinMarketCap y aquí arriba tendrás una pequeña pestaña para crear tu cuenta. Necesitas un correo electrónico y una contraseña. A continuación también vamos a necesitar una cuenta en Binance. Si no tienes una, abajo también tendrás un enlace con el cual tendrás un 20% de descuento en todas las comisiones de por vida. Necesitamos tener nuestra cuenta en Binance, ya que los cobros o las recompensas de estos airdrops las vamos a recibir directamente allí en nuestra billetera. Y para participar en el airdrop, como siempre, muy fácil, debemos aprender y ganar. Tenemos aquí directamente la campaña promocional de Sandbox. Y aquí tenemos todo el tiempo que falta hasta que finalice esta campaña. En este caso debes ver las 5 lecciones, son 5 vídeos educativos acerca del proyecto. De hecho, Sandbox es uno de los videojuegos más punteros, aunque todavía está en desarrollo. Pero las expectativas que tiene este juego a futuro son muy, muy potentes. De hecho, si no tienes una cuenta, tendrás un enlace abajo con la cual te invito a que te unas a Sandbox. Si compras algún NFT, algún terreno o alguna acción dentro del juego, a nosotros nos llegará una pequeña fracción y podrás ayudarnos con el desarrollo del de canal. Estaremos muy agradecidos con tu compra. Así que nada, simplemente debemos pulsar sobre el primer vídeo, se nos desplegarán todos los vídeos para ir viéndolos uno a uno con una pequeña descripción y demás. Y aquí abajo, cuando los tengamos todos visualizados, tenemos un pequeño botón que dice Take the Quiz. Clicamos aquí y nos lleva directamente a otra nueva ventana en la cual podremos realizar el formulario y demostrar todo lo que hemos aprendido en los cinco vídeos anteriores. Un poco más abajo tenemos aquí también todas las instrucciones. Nos dice que los usuarios exitosos recibirán 10 SAND, aproximadamente 10 dólares, ya que si buscamos esta criptomoneda en CoinMarketCap, Podemos ver que está pues muy cerca del dólar. Ha tenido un incremento en el precio muy considerable, actualmente la encontramos en 0.87 y realmente este es un proyecto que tiene muchísimo, muchísimo futuro. Volvemos a la página de las instrucciones y también nos dice que además de la recompensa de los 10 Sun también recibiremos 50 diamantes adicionalmente, esto lo hemos comentado anteriormente. Y un poco más abajo tenemos aquí para rellenar el formulario. Antes de nada me gustaría puntualizar que es responsabilidad de cada uno ver y entender los vídeos que hemos comentado anteriormente para poder responder de forma correcta a este formulario, ya que yo también me puedo equivocar y es responsabilidad de cada uno verificar las respuestas, estar completamente seguro por ti mismo. Bien, ya tenemos todas las respuestas. Por último, nos faltará incluir esta criptomoneda en nuestra lista dentro de CoinMarketCap. Para ello la seleccionamos y a continuación debemos pulsar sobre la estrellita. A continuación volvemos a Watchlist y aquí dentro debemos compartir nuestro enlace. Aquí lo tenemos, lo copiamos y lo pegamos en esta casilla. Le damos a enviar y por último debemos resolver el captcha. A continuación nos llegará un mail de verificación dentro de nuestro correo electrónico, mira en tu bandeja, porque ya estarás participando en el airdrop. Bien, como acabas de ver es realmente muy sencillo participar en este airdrop, de hecho es la segunda vez que hemos participado en el de Sandbox, lo han incluido dos veces, lo hemos cobrado ya la anterior vez, en esa ocasión fueron 250 tokens. A día de hoy ya has visto el precio que tiene el valor de este token, en esta ocasión serán menos cantidad ya que es evidente que el precio ha subido, pero en cualquier caso son 10 dólares muy buenos, totalmente gratis, simplemente por ver unos vídeos y resolver este simple cuestionario. Bien, y ahora ya sí, pasemos a ver el sorteo de los Dogecoin del mes de agosto y para elegir a los ganadores vamos a utilizar la página web de sorteados. Y en esta ocasión, el vídeo que más comentarios ha tenido es el de Light Knight, un videojuego brutal de la blockchain de Bitcoin utilizando la tecnología de Lightning Network la capa de escalabilidad que tenemos dentro de bitcoin para poder hacer micropagos sin tener que pagar comisiones demasiado elevadas, te animo también a que visites nuestro blog dentro de la pestaña de videojuegos blockchain tienes el artículo completo acerca de este juego es realmente muy divertido sobre todo tiene jugabilidad algo que echamos muy en falta en la gran mayoría de juegos blockchain y además vas a ganar Satoshis, NFTs, escritos dentro de la red de Bitcoin y te vas a poder divertir tanto en los eventos que realizan semanalmente como en los que realizaremos desde Satoshi Factory dentro de muy poco. Esta misma semana subiremos un nuevo vídeo explicando cómo retirar a una billetera del Lightning Network. Si te gustaría verlo, te puedes dejar un buen like y suscribirte al canal. Es gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. Bien, vamos a sortear los Dogecoin y para ello pegamos aquí la URL del vídeo. Le vamos a cargar comentarios y nos dice que tenemos un total de 63 comentarios. El número de premios son 5 Y vamos a poner otros 5 de suplente Ya que hay muchas personas que realmente no ponen su dirección de Dogecoin No les interesa participar Por lo tanto a veces salen muchos comentarios que realmente no tienen la billetera Así que nada, vamos a elegir ganador Y tenemos el tercer comentario que sí tiene la dirección Es Aníbal Smith, enhorabuena A continuación tenemos también a Miguel Morata Segundo premiado Tercero Mineros en la web Que también la tiene aquí a continuación ya de los suplentes tenemos el primero nada, el segundo tampoco, el tercero Ricardo DV también lo tenemos, este sería el cuarto concursante y nos faltaría uno más que tampoco le han puesto así que nada lo que vamos a hacer va a ser volver al vídeo y el comentario que tenga la dirección después de Ricardo DV va a ser el quinto ganador, para ello vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos, este es Ricardo. Y tenemos el siguiente que va a ser Tony Ortín. Enhorabuena a todos los participantes. Recuerda que regalamos Dogecoin u otras criptomonedas todos los meses. Para participar realmente es muy fácil, debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario la opinión de la plataforma que estemos hablando en el vídeo y a continuación la criptomoneda Dogecoin. Este mes de septiembre volvemos a regalar 50 Dogecoins. Poco más que añadir, ahora ya sí, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así te agradezco muchísimo un buen like, que te suscribas, es completamente gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más vídeos como este. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.